Hay virales, hoy es viernes más que nunca Hoy es viernes, viernes más favor. que nunca para ir despidiéndonos con una sonrisa No sé si es tanto la, la sonrisa ¿Vos no sé si tatuarían algo? ¿Fanáticos por ejemplo? Tenés algo. Muy fanático. ¿Tienen tatuajes ustedes dos? No ¿No? ¿Ningún? Yo tampoco ningún, no. No, no, Ninguno yo uno tampoco. de los tres está no. como muy capacitado para hablar ¿Pero se trata de tatuajes la historia? Se trata de tatuajes, Ajá. sí Y Ajá. algunos tildan que este tatuaje sí. puede ser de mufa ay, ay, ¿Quieren no. verlo? Sí. Mira. Sí. ¿Qué se tatuó? Me dicen que yo soy mufa, es porque ustedes no tienen confianza en lo que es Messi y lo que es Argentina ¿Qué es? Se tatuó a Messi Y mi vida, mira, particularmente Espera, se va chale. a hacer locura directamente O sea, me pinta hacer algo, voy y lo... Ah, Messi con la copa La copa del mundial, levantando sí, la mira, copa del mundial Fue no prácticamente acuerdo, como verdad. un sueño ver el... Messi con la copa un Messi mes y este y es, es el otro, otro mundial. mundial. No, hay, no hay chance de que nosotros no perdamos un mundial. Es falta ganar es un que mundial? Nosotros no perdamos. El no, Messi ni es ni el mejor. En sí, para mí fue el mejor jugador de la historia, aparte del Diego. El Diego tuvo su ciclo, pero este es el ciclo de Messi. Este ciclo brasileño, lee, no, bueno. Bueno, en la... Bueno, obviamente no, en las redes sociales lo tildaron así de mufa, porque, bueno, se ve a Messi allí con la copa. ...del Mundial de Qatar, claro. vamos a tomar la confianza. No Está lo vamos claro. a tomar como no, este mufa, como un anhelo, un deseo que todos no, tenemos en política. Será poquito. deportado, inmediatamente. Sí, sí, sí. Uy, lo dice lo Gerardi, eso lo, lo dice Gerardi que es lo más bueno que hay. El trámite de es lo, lo más bueno en el mundo. Imagínate que nos va mal, ¿qué hace con el tatuaje? Le tapa Mira, la cara de Messi por la de Neymar, no, sé no que... dos cosas, te quedaste con la ilusión sí, y bueno, y ahí está, y te está, quedaste que, con el tatuaje. Que con el tatuaje <risa> o este chico, en el caso de que sí. se cumpla el deseo y el anhelo de todos los argentinos, sí, sí. bueno, puede llegar a tomar una impronta Ahora, distinta. si gana el mundial y este pues te chico, digo, ¿sabes no? qué? Olvídate, claro. si gana el mundial, este chico o sea, tiene que estar al lado de la copa y Messi.